Narrador. Obviamente empezaré donde acabe en el cap anterior, espero les guste este. Todoroki. Izuku necesitamos sacarte de aquí rápido. Si así de lastimado estás no me imagino más tiempo. No tenemos mucha evidencia de que seas inocente pero buscaremos más Izuku. Katsuki. Izuku kun perdón por lo que hizo mi tonto hermano Bakugo. Por favor perdónalo. Izuku. En primera tú no tienes que pedir disculpas en segunda, ni porque me venga a pedir disculpas en frente de mí lo perdonaría pero cuando salga yo seré el héroe número uno. Todoroki. Todavía quieres ser héroe digo después de esa traición yo querría estar lejos de todos esos traicioneros. Izuku. Lo sé pero se lo prometí a un amigo que seré el héroe número uno y yo cumpliré esa promesa cuésteme lo que me cueste y qué ha pasado mientras estaba aquí. en Endeavor. No mucho pero después Olmig nos dijo lo del one for y se lo dio a tu hermana Izumi sé que te duele esta noticia. Izuku. Se ve una sonrisa fingida od que bien por ella sus ojos se vuelven rojo con dos tomores que bien por ella susurra ojalá y la atropelle un autobús aun que para ella sería muy poco. Kitsuke. Que sería poco Izuku -kun, es que no escuchamos bien ni porque tus ojos son rojos. Izuku. Desactiva el sharingan que cosa mis ojos son verdes bueno no por mucho pero eso es lo único que ha pasado. Nejire. No ha pasado mucho pero algo también a destacar es que se unió una chica nueva conocida a Ollmig y ayudará a hacer algunos trajes de héroe con algunas mejoras como a y ahora ella se rompe los huesos como si tuviera tu Kirk. Narrador. Ahora si les quiero preguntar algo a ustedes quieren que Izuku tenga un mini aren con Nejire, Kitsuki y Fuyumi. Izuku. Por favor no hables de la hija de los Midoriya además su Kirk no es nada con mi Kirk ya hablé demasiado bueno como están los señores Midoriya más felices que nunca verdad? Endeavor. Lamentablemente si ellos prefieren a tu hermana Izumi que a ti sé que te duele pero intenta seguir adelante que no te duela eso. Izuku. Vamos ya me lo esperaba de ellos lo que sí si me dolió fue perder a mi padre que le creyera a ese maldito video antes que a mí. Todoroki. Pero si tu padre no sabía del video como le creyó si no lo vio. Izuku. Hablo de Olmiguel, era como el padre que nunca tuve. Él me cuidó, él me dio el kirk, él me entrenó y me llenó de esperanzas. Y él me las quitó, pero ya no ocupó su maldito kirk, solo ocupó que me saquen de aquí. Endeavor Bueno, ya tenemos algo de evidencia que eres inocente, pero con eso no es suficiente. Pero haremos lo posible para sacarte de aquí. Izuku. Oh, bueno, pero pueden hacer un papel de adopción. No quiere ser más un Midoriya, susurra. Seré un Uchiha bueno, me podrían hacer el favor de hacer el papel de adopción. Endeavor Oh, pero quién te lo firmará si estás en prisión y a quién se lo pedirás. Izuku. Me lo das cuando salga de prisión, así iré a que me lo firmé un gran amigo y será mi padre y deshacerme del apellido Midorilla. Nejire. Pero por qué quieres hacer eso, son tus verdaderos padres, se preocuparán por ti y harán lo posible para que regreses con ella. Roba ese. Izuku. Se pone a reír déjame decirte algo negiré ellos no darían nada por mí ni reclamarían déjame contarte algo Estuve tres días sin ir a casa y cuando regresé lo único que resolví al regresar fue una cachetada de mi madre y un golpe de mi padre Endeavor Es en serio bueno entonces si haré los papeles de adopción solo espero que tu amigo los firme y que pueda ser feliz con tu nueva familia Izuku Lo haré y él será el mejor padre que tendré además él me entrenará Guardia Izuku ya se acabó el tiempo de las visitas de regreso a tu celda. Le pone unas esposas a Izuku ahora en tu celda. Narrador. Si se preguntan cómo Izuku será un Uchiha Obito, inventará su propia marca para que Izuku la copie con su Sharingan y lo memorice para ponerlo en la hoja de adopción y así lo adoptará. Izuku. De nuevo encadenado, ok, de nuevo, aquí será mejor que entre con Obito Sensei o con mi padre. Narrador. Espacio mental de Izuku. Podemos ver a Obito inventado una firma para que Izuku la ponga en el papel de adopción. Izuku. Hola, Obito Sensei, ya está inventado la firma. Obito. Sí, pero no sé cuál usar, ya tengo dos pero no sé cuál elegir. Izuku. Eso lo eliges luego, vamos a entrenar. Narrador. El entrenamiento será más largo porque él entra a su espacio mental. Entrenamiento. 3 años en su espacio mental Obito le empezó a enseñar jutsu estilo madera como el estilo madera jutsu clones de madera 4 años Obito le enseñó a usar el Sharingan y aprendió a hacer taijutsu y genjutsu y el 5 y 6 año aprendió a usar el jutsu bola de fuego y el estilo de agua dragón de agua los perfeccionó Narrador Izuku sale de su espacio mental y se escuchan que abren su celda Guardia 1 Vamos tonto tienes visitas de nuevo se llevan a Izuku Guardia 2 porque alguien vendría a visitarte. Narrador, vemos a todos los que vinieron a la vez anteriores. Izuku, hola porque vienen a visitarme, descubrieron algo nuevo de que soy inocente. Endeavor. Si descubrimos algo nuevo que en ese video y es que pasó después de que fueron al campamento y como les dirías a los villanos dónde estaría el campamento si ustedes ya no estaban en el campamento así que te sacaremos de aquí lo más rápido posible. Izuku. Oh gracias y qué ha pasado en estos cuatro días además de ser atacados por la liga de villanos verdad. Todoroki. Como sabes que nos atacaron a la UA? Izuku. Bueno es porque te papá tiene un ojo morado y ustedes tienen heridas por eso. Narrador. Porque estoy tan inactivo y eh, vamos a subir otro cap de la teoría vamos. Katsuki. Bueno lo deduciste muy bien Izuku. Y bueno creo que ya tenemos pruebas para mostrar tu inocencia y qué harás cuando salgas de aquí. Izuku. Pues en primera iré a que me adopte y luego iré a la va para convertirme en héroe. Si no me dejan entrar los demandaré por mandar a un menor de edad a esta prisión ya que eso es ilegal. Además no me hicieron juicio, además las cartas están en mi favor. En de Ok Izuku pero sabes que tendrán que firmar el papel de adopción tus padres para que ya no sea su hijo verdad. Izuku. jajajaja ja, ja, ja, eso es muy fácil cuando salga les daré el papel y les diré que es para que ya no sea su hijo y ya. Nejire. Así de fácil para que lo firmen en serio no me imagino si hubiera sido su hija de seguro me hubieran hecho lo mismo que a ti. Izuku. No creo a mí no me quisieron por ser Kirkles todo hubiera cambiado si hubiera tenido un Kirk pero el daño ya está hecho pero gracias al menos tengo una familia. Endeavor. Pues es un gusto tenerte a ti de mi familia y bueno mañana será el juicio así que prepárate. Izuku. Oh, mañana estaré listo para el juicio espero salir de esta prisión aunque ahora que lo pienso es mejor esta prisión que mi casa pero mañana saldré. Guardia 1. Ya acabó la hora de visitas vámonos Izuku encadena a Izuku y se lo lleva a la celda y lo encadena ojalá y no salgas de esta prisión. Izuku. Oka oh, Dios se mete a su espacio mental. Izuku. Obito ya hiciste la firma verdad y por cierto voy a salir mañana del tártaros ahora qué hacemos. Obito. Mete a Izuku en un genjutsu. En el genjutsu. Izuku. ¿Dónde estoy Obito sensei? ¿Dónde está? ¿Por qué está todo oscuro? Obito. Estoy aquí y le lanza unos shuriken. Izuku. Obito sensei qué pa. Los shuriken le dieron en la pierna a porque hizo eso. Obito. Cállate y pelea a matar porque si no me matas yo te mataré a ti. Izuku. Suelta unas lágrimas o ok, Kobito te mataré hace un Chidori y le da en el corazón porque lo hizo Obito sensei y porque despierta el Manjekyo Sharingan. Solo imaginen que es Izuku fin del Genjutsu. Izuku. Porque Obito sensei y porque quiso que lo matara llora. Obito. Ya Izuku estoy aquí no te preocupes solo estabas en un genjutsu que te puse para que despertaras el mangekyo sharingan y lo hiciste. Izuku. Sigue llorando y le pega un puñetazo no lo vuelvas a hacer idiota pensé que te había matado de verdad. Obito. Vaya tienes mi mangekyo sharingan porque no me sorprende bueno intentemos que uses el kamui saca un kunai y lo intenta apuñalar y lo traspasa. Izuku. Wow como hice eso esto serviría para las peleas Mm. espera a ver Kamui mete a Obito en su Kamui wow como hice eso saca a Obito de su Kamui como lo hice Obito sensei. Obito. Lo hiciste muy bien Izuku sigue así y serás más poderoso que yo pero te falta mucho pero lo lograrás así Izuku activa tu Sharinga normal para que copies la firma al narrador. Después de que Izuku copie la firma. Izuku. Obito sensei mañana saldré del los mejor entreno mañana. Obito. Ok Izuku pero mañana entrenarás el doble y también el control de chakra y escalar paredes sin usar las manos. Izuku. Que eso es imposible nadie puede trepar un árbol sin usar las manos. Obito. Si te demuestro que si sí se puede va a entrenar hoy. Izuku. Claro que si sí, eso sería genial quiero ver cómo muestreme, Obito sensei. Obito. o ok, hace una pared de piedra y la escala con los pies vez si se puede. Izuku. Muéstrame Obito sensei yo quiero aprender. Entrenamiento. Izuku aprendió a trepar los árboles y el Jutsu estilo de fuego Gran Fénix y aquí se acaba de entrenamiento. Izuku. Obito sensei me podría contar su historia por favor. Obito. Ob, pero es muy larga la historia tardaremos un día entero. Narrador. Llegaron por Izuku para el juicio en el juicio la verdad no sé de juicios así que directo. Juez. Izuku es inocente. Endeavor y Todoroki. Lo sabíamos era inocente. Izuku. Endeavor me puede dar los papeles de adopción por favor. Endeavor. Claro Izuku pero donde vivirás no creo que tu padre tenga un lugar para ti le da los papeles de adopción. Izuku. Bueno me podría quedar con usted mientras mi padre hace las modificaciones a la casa. Endeavor. Oh pero dormirás con mi hija. Narrador. No se la esperaban verdad que Todoroki tenga una hermana por cierto su Kirk es el hielo así es la hermana de Todoroki. Izuku. No sabía que tenías hermana Todoroki pero bueno en qué escuela de héroes va. Endeavor. Ella ya se graduó de la UA siendo la mejor de las clases. Katsuki, ¿de qué hablan chicos y me alegro que seas inocente Izuku-kun? Todoroki, es que Izuku dormirá con mi hermana mayor por unas semanas ¿verdad papá? Katsuki, ¿Qué vas a dormir con quién Izuku-kun? Celosa, Nejire, igual de celosa, Izuku pensando, Obito-sensei ¿qué hago? Obito, di que vas a que te firmen el papel y corre Izuku-corre, Izuku, voy a que me firmen los papeles y me adopten, narrador, residencia Midorilla. Izuku, Tok toc, Inko. ¿Qué haces aquí maldito villano? Izuku. Esto no me agrada pero firma esto y ya no seré tu hijo y no volveré a molestarlos nunca más. Inko. Ok y no vuelvas a la residencia Midoriya la firma. Izuku. Ocupa la del señor Midorilla y listo los esperaré. Inko. Tsk ok llama al señor Midorilla. Otra vez tu estorbo que no estabas en el tártaros. Inko. Solo firma el papel y ya no será nuestro hijo. Ok solo no vuelvas a firma adiós estorbo. Izuku. Gracias señores Midorilla y adiós se va a un callejón y firma el papel listo Ahora sí soy Uchiha y ahora la segunda parte del plan Narrador Vemos a Izuku usar el camu y estar adelante de la O Izuku Bueno de nuevo aquí se mete a la O y va con el director Buenas señor Nezu me dejaría entrar la O Nezu Buenas joven Midorilla y claro lo dejaré entrar a la O puede ir a su salón 1A Izuku Gracias señor Nezu se va al salón 1A y entre buenas tardes como están clase 1A Bakugo ¿Quién es ese extra? Katsuki. Hola de nuevo. Izumi. ¿Quién es ese chico? Aizawa. O si me informó el director Nezu que él es nuestro nuevo alumno. Saludo a Kogis Zapata y a Cristo Bolaños.